Hola buenas en este vídeo vamos a aprender a utilizar las fuentes de información en ciencias sociales. En ciencias sociales existen distintos tipos de fuentes. por un lado están las fuentes generalistas, la fuente de divulgación, las noticias, prensa y también las revistas científicas. vamos a ir viendo uno por uno. La primera, la más conocida, son las fuentes generalistas. Entre estas están todas las webs, que son enciclopedias, etcétera, como la Wikipedia. Estas fuentes tienen ventajas y tienen también inconvenientes, por supuesto. La ventaja que tiene es que se tiene acceso a una gran cantidad de información de forma muy sencilla. Pues si queremos buscar cualquier cosa, pues ya sabemos que la tenemos a mano. Eh, por ejemplo, vamos a buscar Almería. Por por poner una cosa. Y entonces nos aparece una información que es bastante fiable porque la editan miles de personas en el que nos habla de la localización, de la geología, de la historia, etcétera. Ya la hemos usado miles de veces. A nosotros, que es lo que nos interesa que es la geografía y en este tema la población, pues podríamos buscar por ejemplo la demografía y utilizar la información que tenemos aquí. Se ve, nos habla de la, eh, de, la, de la población de la capital, nos habla de la pirámide de población, de la evolución desde 1900 hasta la actualidad, etcétera Está bastante bien. El problema que tiene es que si queremos profundizar en un asunto, por ejemplo, yo quiero profundizar en eh, la inmigración en Almería. Pues aquí no me aparece casi nada. Sin embargo, la, la, la inmigración... Aquí simplemente me dice que hay población marroquí, población rumana, etcétera, Pero no me dice nada más de ella. Entonces, se nos queda corto para algunos temas. Siempre hay que verificar al final, abajo del todo, las referencias que nos pone. Por si queremos ampliar algo más de información, aquí se ve de dónde han sacado la información. Siempre hay que mirar las citas, están numeradas en el texto... Entonces nos vamos hasta aquí abajo y vemos si queremos ver el artículo del que se ha sacado la información original. También porque así comprobamos si, si la han modificado de algún modo, si es exactamente igual que la fuente original. Eso el primer, en primer lugar. El problema que tiene la Wikipedia, que eh, aparte del que he dicho de que es muy general, que tendemos a abusar mucho de ella y no es la única fuente que existe. Hay muchísimas fuentes de información mucho más importante que la wikipedia El wikipedia es como una puerta de entrada pero mmm, si queremos hacer un trabajo en profundidad no nos sirve de mucho eh, esto ya veréis como en cuanto más avancéis menos se usa ¿eh? luego en segundo lugar tenemos fuentes de divulgación como blogs etcétera por ejemplo tenemos una página web que me gusta a mí mucho se llama político Así. Esta página web habla de política, de ciencias sociales, de economía, de sociedad, está bastante bien. Habla de desigualdad, de la desigualdad económica, de la pobreza, de los países, de todo un poco. Esto ya va mejorando respecto a la Wikipedia, porque ellos son mucho más eh, mucho más específicos. Pero, claro, el problema que tiene es que nosotros podemos ir leyendo blogs, pero los autores van poniendo los artículos que a ellos les parece más interesante. Entonces, muchas veces no podemos controlar qué es lo que queremos buscar en ellos, ¿no? Porque a lo mejor yo quiero buscar del envejecimiento de la población española, sin embargo, aquí pues, no hay nada, ¿no? Donde sí podemos buscar? Bueno, puedo buscar aquí, ¿no?, también. A ver si me sale algo. Un poco de... Sí, hay algún artículo de opinión de España contra sus jóvenes, porque pensamos que en España, bueno, se están haciendo políticas que favorezcan que los jóvenes se independicen o los jóvenes tengan trabajo, y sí que habría cosas interesantes aquí. Ya tenemos otra fuente de información. Otra fuente de información de divulgación muy interesante son los periódicos. Sabemos que en España los periódicos más importantes son el país, el mundo, el ABC, etc. Entonces, los que eh, los que suelen tener mejor calidad son el país y el mundo a la hora de buscar noticias. Entonces, yo, por ejemplo, puedo buscar en el país... Y voy a seguir con el mismo tema todo el rato porque, porque así no salgo del ejemplo. Vamos a usar lo del envejecimiento de la población siempre. Entonces, busco aquí y puedo buscar noticias de hasta... Lo del, el país surgió en el año 1975 o por ahí. Puedo buscar noticias desde su fundación hasta la actualidad. Entonces hay que tener cuidado... Con que, esa fuente sea, con que esa noticia sea actual. Porque entonces si yo estoy buscando una noticia de los años 80, pues a lo mejor ya tiene poco que ver con la realidad actual de España. Entonces yo voy a buscar envejecimiento. Envejecimiento de la población. No pongo tilde porque no hace falta para buscar. Es mejor buscar sin tilde. Entonces tengo un artículo muy importante la fecha, del 2012, donde habla de España cada vez más envejecida, el gasto sanitario, vamos a menos, todo es 2012. De China, también interesante. Tengo sobre Suecia, el envejecimiento de Europa es 2010. Ya vemos cómo salen muchísimo. El único problema que tienen los periódicos. Que normalmente los periodistas, a no ser que sean muy muy especialistas en el tema, suelen meter mucho la pata, sobre todo a la hora de hacer estadísticas. No saben interpretar y analizar datos, muchos de ellos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con los datos que tienen los periodistas y siempre buscar las fuentes que utilizan. Porque si ellos han organizado un artículo y dicen el censo de línea constata que la edad media ha pasado de 40 a 41,5 años en 10 años. Bueno, pues bueno, habrá que buscar cuál es el censo y aquí nos da el enlace. Y entonces vemos la fuente original y vemos que lo están interpretando bien, porque no nos podemos fiar de nadie. Bien. Esto es bastante práctico. Si hay comentarios, no os fijéis mucho. Comentarios no dicen, nada, no dicen nada interesante. Bien. Esto en cuanto a las fuentes eh, generales. Pero en ciencia... Tanto en ciencias naturales como en medicina, en matemáticas, en física y en ciencias sociales también. La fuente de información más importante son las revistas científicas. Las revistas científicas son las que elaboran las universidades, los centros de investigación, donde colocan los artículos del resultado de su trabajo, ¿no? porque los investigadores se dedican a investigar. Y tanto en ciencias sociales como en otras disciplinas pues tienen que dar pues si han estado tres meses trabajando en un artículo, pues al final lo tienen que publicar, si no sería absurdo. Entonces se suelen publicar, pues dependiendo de la revista si son más importantes o no importantes, cada dos meses, cada tres meses, cada seis meses, incluso cada año. Hay muchísimas revistas, hay miles de revistas, de temas sorprendentes, de los que uno no se puede ni imaginar que haya una revista dedicada a eso. Eh, en ciencias sociales... Tenemos una página web que se llama RES, Revista Española de Ciencias Sociales y Humanidades, que recoge todas las categorías de, la, de las revistas que existen en España sobre estos temas. Una cosa muy importante es que eh, leer revistas científicas tiene do, dos problemas. El primero es que muchas son de pago. Y a no ser que tengamos una suscripción de la universidad, se tiene que pagar por los artículos. En realidad casi nadie paga por los artículos porque las universidades pagan porque los alumnos y los profesores puedan acceder. Entonces, uno desde un ordenador de, de la universidad que sea, pues de la Universidad de Granada, por ejemplo, pues puede entrar perfectamente en cualquier artículo que sea de pago porque la universidad paga un dineral cada año para que la gente pueda leerlo. Entonces, yo nunca he necesitado pagar por un artículo yo creo que prácticamente nadie paga nunca por un artículo. Las editoriales que publican las revistas se forran. Pero cada vez más hay revistas que son libres. La mayoría de las que están en España de ciencias sociales son libres. No vaya a tener problemas. Si alguno quiere leer un artículo y ese artículo eh, es de pago, eh, lo, puedo, lo puedo conseguir fácilmente. Bien. Como vemos, hay muchos temas en esta revista Y, y hay uno y más. El segundo problema es que en el mundo el 90% de las revistas están editadas en inglés. Es el idioma científico y es el idioma en el que está editado todo. Eh, sobre todo en ciencias naturales, es decir, en medicina, en biología, en física, en matemáticas, todo está en inglés. Nadie publica en español, ni en alemán, ni en sueco. Se publican pequeñas revistas de las universidades locales y se publican en el idioma. En ciencias sociales sí que hay más en español por varias razones. Uno, que la gente que se dedica a investigar ya tiene una edad y muchos no saben inglés, simplemente porque cuando son temas que tratan de España pues no tiene sentido hacerlo en inglés. no El científico de cualquier otra parte del mundo que, que esté investigando sobre España, lo más seguro es que ya sepa español. Sería muy raro que estuviera investigando sobre España y no supiera nuestro idioma. ¿no? Entonces, a nosotros no nos va a dar mucho problema. Pero sin duda, si quisiéramos hacer un estudio de Francia, pues tendríamos que leer revistas en francés. Y si queríamos hacer un estudio de algo que pasa en Estados Unidos, pues teníamos que buscar revistas en inglés de allí. Entonces, los idiomas son muy importantes y el inglés es fundamental. Ya lo veréis cuando, si por suerte estáis en la universidad, que el inglés es imprescindible. Entonces, dentro de las revistas hay varios tipos de, de artículos científicos. Puede ser artículo de revisión, porque un, un científico se lee un libro y, hace, y da su opinión sobre él, eso se llama un review en inglés, revisión. También de revisión eh, de, de, la, de bibliografía, pues hace una revisión de varios artículos, los compara, eso también se hace mucho. Estudios experimentales, pues, por ejemplo, una revista de medicina pues, que quiere comparar un fármaco con otro, pues compara si funciona el fármaco a un grupo de personas lo pone con el fármaco sin que lo sepan y otra persona lo pone sin, sin el fármaco. Ellos no saben si le han mandado la píldora que funciona o la que no, o la que es placebo. Y entonces se compara al final de los años si ha funcionado o no ha funcionado. Esos estudios son muy trabajosos, parecen muy fáciles, pero son muy complicados. Y, y eso se hace muchísimo. Eso sería un estudio experimental. En ciencias sociales... No hay tantos estudios experimentales porque los seres humanos pues, no somos científicos al 100%. Entonces, son más estudios de disertación donde se explica aún la realidad, se intenta explicar de la mejor manera posible, se intenta buscar estadísticas que nos expliquen los fenómenos, intenta buscar eh, no tantas soluciones, pero por lo menos planteas posibilidades que se puedan dar en el futuro, cómo podemos evitar los problemas y cómo podemos mejorar nuestra sociedad. Si son de historia, pues se eh, intenta buscar todas las fuentes posibles para intentar acercarse lo más posible a la verdad. Aunque eso ya sabemos que es imposible, pero un historiador siempre tiene que intentar llegar a la verdad. Entonces, aquí vemos la revista, Vamos a pinchar en geografía. Y solo en España, todas estas revistas de geografía. Pues las publican las universidades, los centros de investigación, etcétera. Por ejemplo, si entramos en eh, la revista de la Universidad de Granada, vamos a ver si la encuentro. Aquí, cuadernos geográficos de la Universidad de Granada. La pinchamos, hay que tener cuidado, los enlaces muchas veces no funcionan, pero yo la he comprobado yo antes. Pero no pasa nada, porque como sabemos el título, lo buscamos en Google y ya está. es que las páginas de las universidades cambian mucho su estructura y los enlaces terminan no funcionando. Entonces buscamos y nos aparece la, el índice del último número, ¿eh? el volumen 52. Se van publicando, este se publicó en 2013, y entonces estos son los artículos, este es el, el, el índice de la revista. Las revistas como tales ya cada vez existen menos. Casi todas se llaman revistas, pero en realidad se publican en internet. Es muy difícil encontrar un volumen de una revista ya lo que he escrito. Y se divide, por ejemplo, artículos científicos, tesis doctorales. Una tesis doctoral, sabéis que es cuando una persona se hace la tesis, es el máximo nivel académico que puede llegar. Después ya sería, después de doctor, catedrático. Reseñas bibliográficas, que es lo que he dicho antes, cuando se... Eh, más que de revisión, como he dicho antes, son reseñas, que se leen un libro y se hace una opinión sobre él, sobre él. Este, por curiosidad, este hombre fue compañero mío de carrera, Francisco Javier Toro, Chávez Mapaña. Bueno, entonces, lo que nos interesa a nosotros. Vemos los álculos, pero realmente es muy difícil que el que estemos buscando nosotros se haya publicado en un último número. será prácticamente imposible. Entonces, tenemos que utilizar varias palabras clave y buscar en la revista. En cada una de las revistas que nosotros nos llame la atención. Vamos a seguir buscando el ejemplo, yo digo envejecimiento. Voy a buscar envejecimiento solamente, que ya me lo escribe aquí. Y busco en todos los campos. Voy a buscar en el título, en el resumen, en todos los campos. Para no limitarme. Entonces aquí me salen todos los estudios, todos los artículos en los cuales aparece la palabra envejecimiento. Por ejemplo, este, calidad de vida y envejecimiento. La visión de los mayores sobre sus condiciones de vida. ¿Cómo ven los, cómo ven los mayores su, su, su propio proceso de envejecimiento? Si ellos ven que son felices, que no. Si, si tienen eh, si tienen carencia de algún tipo. ¿no? De todo. Fijaros que son cosas muy específicas en general. ¿eh? Muy, muy específicas. Vamos a ver este, que me llama la atención. Eh, calidad de vida y envejecimiento. La visión de los mayores sobre sus condiciones de vida. Podemos ver varias alternativas. En prácticamente todas las webs tenemos un menú de este estilo. Tenemos el resumen, el PDF o en HTML. Si lo queremos leer en el ordenador, le damos HTML. Si lo queremos descargar e imprimirlo, le damos a PDF. Vamos a ver el resumen, pinchamos el resumen. El resumen, que se llama el abstract, Está presente en todos los artículos científicos y siempre el libre. Aunque el artículo sea de pago, uno siempre puede leer el abstract Entonces, viéndolo, uno sabe si le interesa o no lo que, lo que va a leer. ¿Por qué? Porque si uno para hacer un libro de 300 páginas tiene que leerse miles de artículos, no puede perder el tiempo leyéndose cosas que luego sepa que no le van a servir. Entonces, el resumen es fundamental. o sea Lo primero que hay que hacer es siempre leerse el resumen. A veces, incluso solamente con el resumen, ya hay suficiente información. Aquí no hay resumen, porque se trata de una reseña de una obra de 400 páginas de la Fundación BBVA. Entonces, no hay resumen. Tendría que haber el PDF o tal. Yo he buscado uno que sí sea un artículo propiamente dicho. Por ejemplo, este distribución dinámica demográfica y grado de envejecimiento de la población en Castilla-La Mancha. ¿Veis? Aquí sí aparece el resumen. Y las palabras clave son como unos términos para que el artículo se encuentre cuando lo buscamos en, en buscadores. Entonces, si vemos que nos interesa, vemos el texto completo en PDF. Esto no es. Entonces se carga, lo podemos leer aquí, o si no, lo descargamos. Aparece el mismo resumen de antes, el abstract, que es el mismo resumen, pero en inglés. Eso lo llevan todos los artículos, siempre lo llevan en el idioma local y en inglés. Y este lo lleva incluso en francés, por si acaso. Y ya leemos el artículo, vemos si nos interesa. A veces los artículos tienen gráficos interesantes, también ve. aquí viene una tabla. de la población, Castilla-La Mancha, es muy específico para nosotros, pero bueno, es un ejemplo. Bueno, entonces, de las revistas de aquí, hay algunas que son más interesantes que otras, por ejemplo, las de la Universidad Complutense la Universidad de Madrid, es de las más interesantes, la de la Universidad de Granada también, porque se centra mucho en Andalucía, geógrafos, también está muy bien, papeles de geografía, revistas de geografía, muchas. Bien, también hay otras categorías, las cuales para, para nosotros pueden ser interesantes, por ejemplo, la antropología. Antropología es el estudio del ser humano. Antropología social se estudia mucho las tribus, eh, las tradiciones, las culturas, la música. Se estudia pues las costumbres, por ejemplo, de los ritos del matrimonio, de los funerales, las cosas, todo lo que tiene que ver con el ser humano. Y de esto pues hay muchas. Incluso ahí veis que hay en otras lenguas, como en catalán, en vasco, en gallego, porque si es una revista que trata temas locales, pues lo más seguro es que esté en, en el idioma vaya que está en vasco, que esté en el idioma local, ¿no? en lo lógico. Entonces aquí, pues si queremos buscar algo de tradición, de cultura, pues lo buscaríamos aquí. Que queremos buscar de historia, por ejemplo, la historia de la población española en los últimos 100 años, pues a lo mejor tenemos que buscar aquí en historia moderna y contemporánea, etcétera, etcétera. Bien, otra opción para buscar artículos científicos es Google Académico. Google tiene un buscador que busca exclusivamente en artículos científicos. No busca en páginas web normales, sino que busca solo en artículos. Entonces Yo aquí ya he hecho una búsqueda previamente. Bueno, primero de todo, para acceder a Google Académico, pues, buscamos en Google, Google Académico y nos aparece el enlace. ¿no? Ya luego he buscado estos términos. Le he dicho que busque desde el año 2005, porque más atrás ya me parece más antiguo. Y busca envejecimiento, de población en España. Y al final he encontrado un artículo que me ha interesado. Fijaros que no ha sido en la primera página ni el primer resultado. He tenido que pasar hasta la página 5 para encontrar un artículo que a mí me interese. Entonces, no hay que rendirse al primer eh, momento ni coger el primer enlace sin leer. Porque a lo mejor el primer enlace es sobre algo, yo que sé, de envejecimiento de la población y su relación con el colesterol, con un artículo de medicina, y a nosotros no nos interesaría para nada. Si estuviéramos estudiando el colesterol, pues sí, pero como no es el caso, pues no me no interesaría para nada. Entonces, he buscado este artículo. Lo he pinchado, que ya lo tengo aquí buscado. Y me aparece el resumen, como he dicho antes. El autor, por supuesto. Las palabras clave, El año, que es muy interesante, 2011. Entonces, es bastante reciente. Entonces, me leo el resumen. Y veo si me interesa o no. ¿Qué me interesa? Pues cojo... Y lo abro y aquí el autor pues, tiene su artículo que resulta ser, ahora cuando cargue lo vemos, resulta ser una conferencia que dio en una en un seminario de verano, en un curso de verano. de un discurso, veis que da la gracia al, al principio y va a hablar del tema del envejecimiento. y nos muestra las pirámides de población de 1975 y las de 2000 y el hombre las compara igual que hemos hecho en clase va explicando cuál es el futuro del desarrollo económico, etcétera, va explicando cómo funciona la pirámide de población, etcétera, etcétera. Veis los gráficos, son muy interesantes para un trabajo, para una presentación con PowerPoint. Muchas veces no hace falta leerlo entero, sino simplemente coger los trozos que nos van interesando. Ahí. El autor lo ha hecho muy bien, tiene unos gráficos muy bien hechos, con unos colores que no son muy chillones, sino que están todos en tonos todo rojos, se lee muy bien. Tenéis que pensar que cuando nosotros hacemos gráficos, esto no se tiene mucho en cuenta. Cuanto menos colores usemos, más fácil es de leer un gráfico. Este se lee mejor que si yo hubiera usado aquí un arco iris, porque también hay personas que son daltónicas, esas personas no distinguen bien los gráficos. Si utilizamos el rojo y verde, o azul y verde, no lo distinguen bien esos colores, depende del tipo de daltonismo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando hacemos gráficos. Hay bastantes más personas de las que nos pensamos que, que no ven bien los colores. Y además es más, es más, es más visual, ¿no? se es lo mejor. Vemos cómo está el artículo, que es muy aprovechable. Y ya está, se termina la conferencia de este hombre. Y aquí pasamos a un tema que es fundamental. Vemos como aquí el autor... Nos ruega que se cite este texto como Pérez Díaz, J, que puede ser José, Jesús, etc. 2011, demografía, de envejecimiento y crisis, tal, tal, tal, tal. Pues esto hay que cogerlo, copiarlo y pegarlo al final. Si hemos usado datos suyos, tenemos que usarlo. ¿eh? Incluso ya iría más lejos, tendríamos que poner un numerito cuando usamos frases de este hombre y poner de, de qué página incluso lo hemos sacado, pero no vamos a llegar a tanto. Nosotros con copiarlo al final del texto es más que suficiente. Entonces, esto la, la citación es fundamental. ¿Mm? La citación es algo clave en, en los artículos científicos. Si, por ejemplo, yo aquí quisiera citar este artículo que he buscado antes sobre el envejecimiento en Castilla-La Mancha siempre en las páginas web nos aparece una ventana de información bibliográfica aquí nos dice cómo tenemos que citar este artículo hay varios tipos de citas, unos ponen la, el, los apellidos en mayúscula, otros ponen el nombre otros ponen primero el título y luego el autor, otros ponen el autor y primero el título eso da lo mismo lo importante es que se cite por ahora lo del formato es lo de menos uno muy famoso el de la American Psychology Association, la APA, que eh, tiene un formato que es primero el autor en minúscula, fijaros, con la mayúscula en el nombre, pero en minúscula el resto. Luego el año entre paréntesis, luego el título, luego la revista donde se publica, cuadernos geográfico, el tomo en el que se publica el artículo, el número 42, las páginas del tomo en el que está el artículo, y sería hasta aquí. ¿Vale? Desde aquí hasta aquí sería la citación. Esto es lo que hay que poner sí o sí en todas eh, nuestras búsquedas. Si utilizamos fuentes de información generalistas, como hemos dicho antes, que son la Wikipedia, etc., esa fuente de información no se puede citar y poner simplemente Wikipedia. Eso sería decir como fuente de información, pues lo he leído por ahí, prácticamente lo mismo. Hay que poner qué artículo de la Wikipedia hemos visto y en qué fecha fue consultado, porque no es lo mismo haberlo visto ahora que haberlo visto hace un mes. Eso cambia y, y bien. Pero ya hemos dicho que las mejores fuentes son las fuentes eh, estas, las de revistas científicas, de todos los temas que nos interesen. Y con esto me despido de vosotros y de vosotras y espero que este vídeo pues sirva de ayuda para hacer los trabajos que tenéis que hacer. Un saludo, hasta luego.